Napulige maut suge Simonis pegroca ligue uchevile suso yerme, es susi najatia e llenale. Alguerio, Napupegro, yugenale, maue sai tergime nile, al Arqueri vale guarurate. Alqueri, Napulige basquichi, rapchi, al walura galilchi. Habien arayale ru licencia, alguerio, alue yochi repumete, Napurigarabasquimela, aler rapchi. Pegro ca machica respile, ale abe yochika. Aligue, al hueuchevile dio, napu basquile, ale rapchi cuyate machinle, ligra isle, al yuga. Napu te buque ale yochi. Aligue, cuchecho basquile, pegro yuga. Ligue, al mukika ale yochi de pume, pegro. Table alwe hume al yo dio napu aparo. Table aniles pegro al huegon compañero la juné. Huerurag chinile, ligue al huezontalo, guaturre ubachi tebume, lig noche me chigo, na yasa sus cargas jale, lig pegro chigo, ale simile sus carmia al huez aramli yuga. Pachagalile, al huez guatur valechoquile, ruquea, esusi, chericos, al huez subabgar aramli. Napu Jesús y compañero oras nilgo, nilgo. Napu alué Jesús y venirle alué alamri oyerme. esusi carrega neka Neca benirte venirte e le vilena. Napu las ubaba alué alamri. La machigme a chimera. venirne a utarre obachi sinagoga anilime. ligaviena ale le wa obachi rapchi. Ale kame napu karalamri alamri, napu Tase sin es chivca venir ne. Chongane kribche che subabga yera ichli. Alguer alamli, napone chige pule. Alguer ruqueburu, subabga ichli rukewa ruquewa, napuanilgo ne. Alguer machi, subabga, napuanilgo ne. chesusi. susi, vile son taloca. obachi nochme, esusi susi banichi, ligrega aneli. Alargane hume jumue llevarura vale? Es susica Nese Nece una charga churgasco. Racho la napu anine. Lichon gaue pauche muene a lige es sus jura Napu Liga a simon quiche, pegroca, lile, aleavena veta. Lig uchecho ruquelirus pedro, uchejare darámbrite. Regar ruquelirus. Tacha es compañero lajumue. Lig pegro ca yegganegele. Neca table es compañero lajum. Ale Lile vile dio vale pionla, Al rismara. Napos pedro nascara responde, Lig regar ruquelirus pedro al Tachete ne mue ale napue roja olivo e sus yugue yenechimue. enechime liguchecho sin pegro table al a ligr cache bilio